Si sí, este vídeo no es el primer vídeo que revisas en, en el canal de FX, supongo que te has dado cuenta de que hablamos mucho eh, sobre el volumen. Todo el rato mencionamos el volumen, ejemplos prácticos con volumen, análisis de volumen, etc. Y creo que por fin ha llegado el momento de dar una especie de guía definitiva sobre el volumen. ¿no? Eh, de explicar eh, las tres proyecciones que tiene y dar eh, los ejemplos prácticos del uso de, de cada una de ellas. Así que nada, si te interesa profundizar más en este tema, pues ya sabes, sigo con este vídeo hasta el final. ¡Vamos a ello! Antes de meternos de lleno con el tema de las tres proyecciones de volumen, quiero darte un dato importante, recordar sobre el famoso análisis técnico, con el que muchas veces nos metemos aquí en el canal de Hermann FX. Eh, el análisis técnico, que fue desarrollado en el siglo XIX, al, in al, al inicio del siglo XIX, si no me equivoco, eh, daba cierta importancia al volumen. Eh, el enfoque era un poco distinto. ¿Qué es lo que nos eh, dice el análisis técnico sobre el volumen? Dice que refuerza o debilita cualquier figura gráfica la cual se completa con un volumen alto y si es así, tiene más probabilidades de comportarse de forma tal y como se espera de ella mientras que si el volumen es bajo las probabilidades de que falle son mayores el enfoque de análisis técnico está en las figuras gráficas ¿no? sobre todo, y el volumen solo las complementa, lo que sucede es que las tecnologías modernas hacen que eh, el volumen, el, hacen que el, el análisis de volumen sea mucho más sencillo. Al día de hoy mmm, podemos eh, visualizar en nuestras plataformas no solamente, digamos, la única proyección de volumen ¿no? que estaba disponible eh, en el siglo XIX, sino ver el volumen en una dimensión 3D, lo que hace que el mercado sea mucho más transparente y que nos facilita la toma de decisiones porque realmente de, de, de, de eso se trata, ¿no? de facilitarnos la toma de decisión, ¿no? de hacer que podamos hacer esas, esas entradas milimétricas. Eh, si el volumen nos complica la vida, ¿no? si, si, si, hay una, si usamos una herramienta que no nos facilita la, la operativa, sino todo lo contrario, entonces pues no tiene mucho sentido de, de usarla. Así que... Eh, a continuación vamos a dar un, ciertos ejemplos, un, una serie de ejemplos prácticos para que podáis ver cómo uh, el, el, con la ayuda de volumen ¿no? podemos tomar uh, mejores decisiones y como la consecuencia pues, tener mejores resultados. Vamos a, a los gráficos. Vamos a empezar con el volumen horizontal, el, el indicador horizontal que siempre colocamos a pie de pantalla. Vamos a empezar con el volumen horizontal, el histograma de volumen, el indicador que, que todos conocéis ¿no? de toda la vida, eh, que casi siempre está en la parte baja del, del gráfico. ¿Qué es el volumen eh, vertical? El volumen vertical es la suma de los contratos cruzados en una vela, ¿vale? Dependiendo de la temporalidad. En mi pantalla tengo el gráfico del futuro, el crudo, el CL, en la temporalidad M5. Entonces, lo que yo puedo ver en, en, a través del Instagram de volumen eh, vertical es la suma de los contratos ejecutados, ¿vale? Por ejemplo, eh, si cogemos esta, esta vela, esta vela, bueno, podemos acercar un poquito el gráfico para que salgan las velas, bien, y analizamos... Eh, el volumen, pues podemos ver que se han ejecutado 27.400 contratos, ¿no? Por sí solo, el, la cantidad de contratos no nos dice nada, o sea que es no podemos sacar ninguna conclusión, ¿vale? El volumen es una herramienta que uh, debemos analizar dentro de contexto, ¿vale? Con números no absolutos, sino relativos. Entonces, eh, para daros un ejemplo y no ir mucho más allá eh, al, al gráfico histórico, vamos a coger el ejemplo que tenemos ahora mismo en la pantalla, ¿vale? Y analizar el volumen que tenemos eh, de, del CL. Bien, lo que yo hago normalmente y cómo me puede servir y a vosotros también de ayuda el análisis de order flow es reconocer la actividad de, de los uh, grandes operadores, ¿no? De ver las intenciones que tienen. Porque al fin y al cabo, el, cualquier producción de volumen es eh, interacción entre compras y ventas, ¿no? Entonces, eh, a través de volumen podemos ver si ha habido uh, un gran interés por parte de operadores en ciertos uh, niveles o en ciertos momentos de, de la sesión. ¿no? Eh, mirando el histograma podemos ver que el volumen más alto eh, de las tres últimas sesiones, ¿vale? esa es una sesión, una sesión, eh, el volumen más, más alto es 37.000. ¿no? Este volumen, este histograma, eh, pues pues destaca bastante ¿no? comparando con otros. Como hemos dicho antes, el volumen lo debemos mirar de manera mmm, relativa. Entonces, siempre comparamos el volumen con eh, otros volúmenes de las sesiones anteriores. ¿no? Entonces, el primer tip, mirar el volumen y compararlo, y de, y compararlo con las sesiones anteriores. ¿vale? Comparando con los últimos dos días, pues el volumen que más destaca de los otros es este. ¿vale? Vamos a acercar un poco más el gráfico para visualizar esa vela al que corresponde el volumen, vale, es esta vela que tiene, es bastante alta, ¿no? Eh, los eh, que usan el, los métodos de Baikov de VSA, eh, analizan el volumen horizontal, eh, perdón, el volumen vertical desde el punto de vista de uh, esfuerzo y resultado, ¿vale? Siendo que el volumen representa el esfuerzo. En este caso vemos que hay mucho esfuerzo, ¿no? Hay, hay mucho volumen y uh, mirando la acción de precio podemos ver si este volumen, si este esfuerzo, con otras palabras, ha tenido resultado o no. Bueno, como podemos ver en este caso, es cierto que el esfuerzo de ventas, ¿no? El volumen este que, que refleja el, el, um, el esfuerzo ha tenido un buen resultado, ¿no? Vemos esta extensión bajista. Eh, un truco que me gustaría compartir con vosotros, uh, efectos prácticos, ¿no? para que podáis um, y llevarlo a la práctica y ver uh, si, si funciona bien o no, os aseguro que sí, es um, primero buscar este volumen destacado en el Instagram y luego buscar la vera que corresponde a este volumen, ¿vale? Y marcar el, el, el, el mínimo y el máximo de, de la misma, ¿vale? Lo que voy a hacer es marcar máximo y mínimo. Vale. Este volumen, como ya hemos dicho antes, representa el esfuerzo, ¿vale? Entonces, los vendedores que han entrado aquí con sus órdenes de venta, hacen todo lo posible e imposible para eh, aguantar el precio en los niveles inferiores. ¿vale? Obviamente, los, los inversores que han metido que han metido. que se han metido en, en, en cortos aquí. Pues, si siguen aguantando esa operación en cortos, entonces harán todo lo posible para que el precio no sobrepase, ¿no? Para que el precio no salga de esta zona. Siendo que el, el, el, el High y el Low de la vela, que representan el volumen, eh, hacen de soporte y resistencia, ¿vale? Y nos ayudan a ver en qué dirección tomar las operaciones. Como podéis ver... Los compradores han intentado romper esta zona, es una ruptura falsa, que no ha durado mucho, el precio intenta superar la zona y enseguida vuelve otra vez por debajo, ¿vale? Eh, por un lado, eso nos dice sobre debilidad de compras, que los compradores todavía no son capaces ¿no? De, de, de llevar el precio más allá de esta, de esta zona y por el otro lado nos dice que de momento hay interés de ventas de aguantar el precio debajo. de acuerdo Ahora vamos a subir al time frame superior y os voy a enseñar que este intento de compras de romper la zona eh, del volumen de ventas climático este eh, es solo el primer intento y yo creo que lo van a intentar eh, de nuevo porque como veremos en el gráfico de h 1 en proyección horizontal es la siguiente proyección de la cual vamos a hablar. Los, los compradores van aquí acumulando el volumen de compras ¿no? para poder finalmente romper eh, esta zona que comentamos y llevar el precio hasta 55, hasta 56 dólares. Pero bueno, eh, ya, ya lo veremos ahora. El tip, y para resumir, eh, del de uso práctico que podemos dar al volumen vertical es, por un lado, analizar los volúmenes. Más, más altos, ¿no? Volúmenes climáticos y siempre hacerlo comparando con las sesiones anteriores, ¿de acuerdo? Una vez eh, hayamos identificado eh, esa vela con el volumen más grande, eh, marcamos el high y el low para marcar la zona. Esta zona nos puede servir como oh, zona de, de apoyo, como soporte, como resistencia, ¿no? Y nos puede ayudar a identificar la tendencia. Si uh, la tendencia es débil o la tendencia es bastante fuerte y entonces eh, podemos uh, seguir trabajando, eh, seguimos, podemos seguir fluyendo eh, con ella, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos con la siguiente proyección de volumen, proyección horizontal. Eh, el volumen horizontal nos enseña la implicación de los participantes del mercado, de los operadores, en uh, ciertos precios, es decir, a través del histograma del de volumen horizontal, yo uh, la tengo visualizada eh, en la plataforma Atas como un indicador, ¿vale? El indicador se llama Market Profiles y lo tengo en, uh, en el modo de eh, graficarme el volumen semanal ¿vale? el volumen vertical eh, semanal, perdón, el volumen horizontal semanal y básicamente lo que veo a través de esa proyección de volumen es en qué fase de la tendencia se encuentra el mercado. Si están acumulando el volumen o, o están distribuyendo. ¿no? Si está en la fase de acumulación y, por tanto, vemos el rango. Para un scalper, eh, si es un rango, hay muy poca cosa que hacer. ¿vale? Pero si el mercado está en fase de distribución, vamos con ejemplos directamente, ¿de acuerdo? Así es más fácil de entender. La semana, la, la semana actual, como podéis ver en el perfil de volumen, no hay, mucha, no hay mucho movimiento, ¿no? Están acumulando el volumen, el precio se ha parado, se ha frenado un poco y está respirando tras una gran caída la semana pasada, ¿vale? Entonces, al día de hoy, el mercado CL, el crudo, se encuentra en fase de acumulación de volumen. Luego, una vez hayan acumulado el volumen, este volumen puede estar distribuido. O bien, a continuación veremos una... Una, un pullback, una corrección, no y, o, por lo, o por lo contrario, pues veremos una nueva extensión siguiendo ese impulso bajista de la semana pasada, ¿vale? Para mí, como para el scalper, eso me da la información muy relevante sobre eh, si debo eh, estar más pendiente a este mercado o, es mejor esta semana, cambiar a otro. Porque si el mercado se encuentra en fase de acumulación, va a haber muy poco movimiento y para mí va a haber muy pocas ventanas de oportunidad para cerrar operaciones con un alto ratio beneficio pérdida, ¿vale? Si el mercado está en un rango, ¿qué quiere decir? Que el mercado no tiene movimientos tendenciales y por tanto es muy difícil de conseguir eh, una entrada con el ratio 5 a 1, por ejemplo, ¿no? Porque el, el estado de, de mercado no me da, no me puede dar esos ratios, ¿De acuerdo? Por el otro lado, si yo veo que el perfil de volumen está distribuido tal y como vemos en la, la distribución del, de la semana pasada, pues obviamente que me interesa estar, ¿no? Me interesa estar pendiente, me interesa buscar entradas y sobre todo unirme a favor de esa tendencia. ¿De acuerdo? Por el otro lado, el, el otro uso práctico que podemos darle es visualizar los niveles POC, Value Area High y Value Area Low. Tal y como tengo yo configurado la plataforma, eh, solamente tengo presente el POC, ¿vale? Es el volumen de mayor negociación en el perfil. Eh, de hecho, os voy a dejar por aquí un vídeo muy bueno donde Claudio explica el, el, lo que es el perfil de volumen, ¿no? Este método de analizar el mercado en cinco minutos. Así que os recomiendo echarle un ojo eh, para complementar la información que, eh, que, estoy, dando, uh, que estoy dando ahora. Bien, entonces el nivel POC eh, junto con el nivel, el nivel Value Area High Value Area Low eh, son zonas que el precio respeta muchas veces independientemente del mercado que operáis eh, y son buenas zonas de soporte y resistencia. Así que el primer uso práctico que podemos dar al histograma o a la proyección de volumen horizontal es definir el estado de la tendencia lateral o desequilibrio, ¿no? Eh, y por el otro lado, definir uh, zonas donde el precio puede um, encontrar uh, soporte o resistencia. La última proyección del volumen, eh, la que vamos a explicar en este vídeo, es el volumen cluster. ¿Qué es el volumen cluster? El volumen cluster es la suma de los contratos de compra-venta negociados por cada nivel de precio dentro de la vela. Es decir, eh, tenemos eh, en el gráfico de clústeres es el mismo gráfico, es, es el mismo gráfico que de velas japonesas. Lo que pasa es que, aparte de ver mmm, el máximo, el mínimo, la apertura y el cierre, que es lo que los cuatro datos que vemos en el gráfico de, de velas japonesas, también tenemos el dato de negociación, ¿no? de distribución de volumen dentro de la vela. Eso nos proporciona una información muy valiosa, es porque sabemos que mmm, en cada transacción hay la misma, hay misma cantidad de compradores y vendedores. ¿no? Esto, digamos, es un axioma. Uh, entonces, ¿por qué los precios fluctúan? ¿no? Porque eh, cualquier fluctuación del precio eh, se debe a desproporción en el flujo de órdenes. Es decir, si cada vez que el precio hace un tic arriba se unen nuevos compradores, ¿no? eso, eso hace que el, el, el flujo se no Entonces, eh, si el precio va haciendo un tick, un tick más arriba, más arriba, más arriba y se unen más compradores y más compradores y más compradores, entonces eso provoca una ¿no? subida en el precio, lo que vemos a, luego como una, una tendencia, ¿no? un movimiento direccional. Entonces lo que vemos a través del, del, del, de la proyección de volumen cluster es justamente esa desproporción, entonces muchas veces podemos anticipar esos movimientos del precio, Uh, incluso antes de, de su inicio. ¿vale? Eh, yo, tal y como tengo visualizado el, el order flow ahora, el volumen cluster en, en, mi, en mi plataforma, eh, es el volumen, se llama graduated volume, ¿no? es la totalidad del volumen ejecutado en cada cluster, veis aquí eh, 127 y tal. Normalmente cuando opero utilizo el volumen que me da aún más datos, que es el volumen bidask Volume Profile. ¿vale? Eh, al principio puede parecer que es un poco complicado, realmente no lo es, ¿vale? Eh, lo que veo aquí, eh, primero, esa desproporción en el flujo de órdenes que he comentado antes. Eh, eh, veo, por supuesto, el high-low, el, el precio eh, de apertura y de cierre de cada vela, ¿de acuerdo? Y también tengo aplicado el indicador Big Trades, el que me muestra las inyecciones de grandes volúmenes, esa huella de los operadores institucionales ¿no? que son capaces, por el volumen, por la cantidad de capital que manejan, son capaces de mover el precio en una distancia mmm, más, más allá de un par de ticks, ¿no? que puede provocar una, una, una subida o bajada, una tendencia mmm, muy, bastante importante. Entonces, eh, ¿cómo podemos, ¿qué uso práctico le podemos dar a a ese tipo de información, ¿no? Hay el volumen, la proyección de volumen cluster. Sobre todo, fijarnos en, eh, en la en el cluster que la plataforma nos marca como mmm, en, en negrita, ¿vale? El volumen de la máxima negociación, el nivel de la máxima nego negociación del cluster. Y también el caso de mmm, utilizar la plataforma ATAS, en el caso de contar con el indicador uh, Big Trades. En la plataforma Ninja Trader hay, hay uno parecido que se llama Trade Detector que es parecido, pero no es lo mismo. Fijar en cómo reacciona el precio a, a esas inyecciones de volumen, ¿vale? Eh, si vemos que entra el volumen y el precio uh, reacciona, ¿no? Hay reacción, el precio empieza a escalar hacia arriba, entonces lo más probable es que estamos ante actividad de iniciación, ¿vale? Actividad de iniciación quiere decir que Inter... los compradores tienen el interés de conseguir los precios más baratos. Entonces, tiene todo el sentido del mundo de buscar entradas, según vuestra estrategia, para uniros con esa, con esa, con esa tendencia alcista. ¿vale? Entonces, básicamente, lo que representa el gráfico de order flow, el presente del volumen cluster, es eh, deseo de compradores y vendedores ¿no? vender o comprar abrir o cerrar las operaciones en ciertos, en ciertos niveles de precio, lo que hace que nosotros, los que seguimos esas huellas, los que seguimos al um, volumen cluster, eh, podemos unirnos en esos movimientos incluso antes de su inicio, ¿no? lo que nos da una gran ventaja eh, comparando con otros operadores que mm, en su operativo usan por ejemplo los indicadores técnicos eh, que como bien sabemos, siendo funciones matemáticas, pues muchas veces reaccionan o dan señales con bastante retraso. Así que eh, el que usa el order flow pues, tiene, tiene capacidad de prever el movimiento que se están cocinando los grandes ¿no? y unirse a esa tendencia enseguida, mientras que los que usan los los indicadores y si esperan el, a que el estocástico suba de la zona de, sobre, de sobreventa tal, pues eh, se quedan o sin entrada o entran demasiado tarde, ¿no? Os voy a dar un tip para que podáis aplicar la lectura de flow en vuestra operativa, uh, si queréis hacerlo, eh, mañana mismo. No hace falta que os fijéis en la cantidad de contratos ejecutados, ¿vale? No tiene importancia cuántos contratos exactamente se han ejecutado en cada clúster de volumen. Lo más importante es saber reconocer actividad de iniciación y actividad de respuesta. ¿vale? Os voy a dar un par de ejemplos para que para entendáis que a lo que me refiero. Mirad. El Mini SP500 ayer subía sin parar ¿no? y si ponemos el gráfico aquí tapando la, la parte derecha el precio se encontraba en este momento sobre las 10 de la, de la tarde hora Madrid se encontraba en el máximo del día. ¿vale? Cuando uh, compradores intentaron ¿no? conseguir un nuevo máximo, o sea que cuando estábamos viendo esa ruptura del máximo del día, vemos que cuando el precio intentó, ¿no? cuando el precio empezó la ruptura, eh, han entrado un grandes volúmenes de compradores, es decir eh, que había muchos operadores que estaban apostando a por esta subida del precio, vale. Esto lo vemos a través del volumen cluster, vale. Si ahora quitamos el indicador, de hecho lo vamos a hacer ahora, veréis que el gráfico de velas japonesas carece de esa información, ¿vale? Entonces, eh, contar con el volumen cluster importante en una ruptura, en la ruptura del máximo del día, del mínimo del día, en la ruptura de, de un canal o una media móvil, por si usáis media móvil en vuestra operativa, no, os, os puede dar pistas de que si esta ruptura es falsa o eh, de verdad el precio eh, va a hacer la, la ruptura del, del nivel, de la zona, del canal y seguirá la, la dirección. Entonces, contar con esa información es, en mi modesta opinión, es, es, es, una, es una gran ventaja frente a otros operadores que utilizan eh, eh, los métodos de análisis tradicionales y, y no cuentan con, el, con ninguna de las tres proyecciones de volumen que hemos, que hemos, hablado, que hemos hablado hoy. ¿vale? Así se vería la, la misma información, el mismo, la misma ruptura del máximo diario eh, sin contar con el con el dato de volumen. Vamos a repasar los tres conceptos que hemos uh, visto en este vídeo de hoy como un resumen final. ¿no? Eh, el análisis técnico que fue inventado en el siglo XIX uh, daba importancia al volumen, pero uh, digamos que um, el volumen era simplemente para confirmar lo que son figuras gráficas del análisis técnico. Uh, sabiendo que con los últimos avances tecnológicos podemos ver el volumen en tres dimensiones, eh, el dato de volumen eh, ahora empieza a tener mucho más relevancia, ¿no? Gracias a las plataformas modernas, gracias a esos avances tecnológicos. Al día de hoy podemos analizar el volumen en tres dimensiones, ¿no? En 3D. El, podemos contar con la ayuda de volumen horizontal, el volumen vertical y volumen clúster, ¿vale? Cualquiera de los tres volúmenes... Eh, os pueden uh, aportar una otra información eh, en vuestra operativa para mejorar resultados de la misma, para, mejor, mejorar, toma, mejor, para tomar mejores decisiones, acortar el stop loss, maximizar las ganancias. ¿vale? Hemos visto los tres tips de uso de cada una de las proyecciones de volumen y espero que esta información os va a resultar muy y muy útil y práctica en vuestra operativa. Uh, por, para finalizar el vídeo, comentaros que en breve empezamos la próxima convocatoria del curso Order Flow con Plataforma Atas, donde vamos a indagar aún más, donde vamos a ver más ejemplos prácticos, donde vamos a compartir con vosotros los patrones uh, que usamos uh, basados en esas tres proyecciones de volumen. Así que si queréis um, que os llevemos de la mano, si queréis uh, compartir y aprender estas... Estos patrones ¿no? y cómo hacer scalping con la ayuda del volumen, sobre todo volumen cluster, pues ya sabéis, os dejo el, el link en, en la descripción del vídeo y os espero ver en, en el curso. Nada más, eh, gracias por mirar el vídeo hasta el final. Eh, si os ha gustado el vídeo, dale like y nos vemos en, uno, en un próximo vídeo. Hasta luego, chao.